Una señora gorila pierde a su pequeño hijo gorila a manos de una chita. Desconsolada se va a dar vueltas por ahí cuando de repente escuche un llanto. Se mete en una casa del árbol y se encuentra con un bebé humano Sus padres fueron violentamente asesinados La señora gorila mira al bebé y piensa Ya fue, me lo quedo Lo lleva con la manada y el marido piensa Oh, esto otra vez se afanó un bebé Cuestión que el pequeño niñato es bautizado Tarzán Se queda a vivir ahí entre los gorilas Y así empieza esta bonita historia que nos enseñará el verdadero significado de ser mamá Por eso hoy, entre los lo resumas y lo más Tarzán Hoy vamos a ver una historia hermosísima. Esta es la historia del pequeño Tarzán, un niñato común y corriente, como vos, como yo, como vos, con la diferencia que él se crió en la selva, anda por ahí en pelotas y se junta con los gorilas. Y además tiene un grito característico. <risa> Obviamente Tarzan no está solo, va por ahí acompañado de un montón de personajitos secundarios y ellos son Kala, como su mamá Kerchak como el papá que no lo quiere Terkina, como su mejor amigo Y Tantor, como el elefante que puede ver por la trompa ¿Por qué puede ver por la trompa? Porque se me canta el culo La cosa es que Tarzan vive su vida re tranquilo dando vueltas de acá para allá y de allá para acá y de acá para allá llevándose feliz con todos Ups bueno, con todo no, porque el padre lo odia, porque es humano Y un día le canta a las 40 Che, tené cuidado con lo que decís, eh Cala, míralo bien él jamás será de la familia. Si volvés a decir eso, te juro que no te miro más a la cara. Y Tarzán se pone re tristón y le pregunta a la mamá, mamá, mamá, ¿por qué somos tan distintos? No somos distintos, le dice la madre, somos re iguales. Mirá, tenemos manos iguales. No, mamá, le dice Tarzán, tenés una mano gigante, además tenés la cabeza con forma de cono y sos re peluda. Y ahí Tarzán se da cuenta que es adoptado. Que ninguno de los dos son mis papás. No soy mensos. Sé que no soy su hijo. Sé que soy adoptado. Nunca la tristeza le dura poco porque se hace amigo de un elefante cuando le arranca el pelo del ojeta al padre. Entonces va por ahí con el elefante y con el mono y con este temazo de fondo se va haciendo adulto. Hijo de hombre, busca y ve que tu alma libre esté, orgulloso un día estarás, hijo de hombre, un hombre un día serás. Basta. Y todo marchaba relativamente bien en la selva hasta que empieza a marchar relativamente mal en la selva porque de repente.. ¡Qué susto me dio! Cae la chita de mierda esa armar bardo. Ella está a punto, a punto, a punto de matar a Don Karchak pero Tarzán le salva la vida y se pelea con la chita. ¡Están perdiendo! ¡Falta de violencia! uno menos, este enojó de más Tarzán logra matar a la chita y cree que así se va a ganar el respeto del padre pero el padre le dice me hiciste quedar como un viejo boludo adelante de mis amigos y si bueno querés quedar como un viejo boludo delante de tus amigos metele un me gusta a este video y una comentada y una suscribida y seguime en Instagram que tengo Instagram y en Twitter que tengo Twitter y en Twitch que tengo Twitch That's exactly what we're gonna do. Gracias Vin Diesel De todas formas, esos son problemas secundarios porque llega el problema real <risa> llegan los hombres a hacer cagadas el malvado Clayton un cazador que quiere cazar gorilas aunque en realidad al principio se hace el boludo con el tema y es el guardaespalda del profesor Porter y de su hija Jane que quiere solamente ver gorilas cuestión que ellos van por ahí en la selva y de repente unos mandriles la atacan a Jane la corren, la corren, que te la corren y casi, casi que la matan pero no, porque justo llega la salvación Sí, Tarzán la salva, le mete un poco de mano y acá descubrimos que ni Tarzán ni los monos hablan en idioma humano, sino que hablan en idioma gorila. Jane está re sorprendida de que haya un chabón viviendo como un gorila y un poco le gusta porque, va, mirá el cuerpazo que tiene Tarzán. Ay, oh, esos pelos, por favor, un galanazo. guapo. Pero obviamente no le gusta que tenga actitudes de gorila, entonces intenta civilizarlo y poco a poco se va enamorando de él con este temazo de fondo. Quiero saber que me enseñes, quiero saber lo extraño que soy. ¡Vamos todos! Dime más, que entienda... Lo que es normal en lo extraño que soy Pero basta Jane quiere conocer a los gorilas Pero el padre de Tarzán le dice a Tarzán No traigas esos chetos a casa Porque nos van a querer matar a todos Protege entonces Tarzan no le presenta a Jane los gorilas. Entonces Jane se quiere volver para la casa y Clayton lo manipula a Tarzan para que la lleve hasta los gorilas. Tarzan la lleva, ella se pone recontenta, pero todo eso... Porque cae Clayton con otros cazadores y junto con otros gorilas tienen la super batalla final. ¡La puta madre! Sí, a Karchak le disparan. Y muere, no sin antes decirle unas últimas palabras a Tarzan. Y siempre estuve muy orgulloso de que no fueras un enano. Bueno, al final pudo reconciliarse con el hijo. Y Tarzan está re caliente, imagínate, le mataron al padre adoptivo y mata a Clayton de la forma más cruel que se puede matar un cazador de gorilas. Uno menos. Este enojó de más. ¿Es la muerte más cruel de un villano de Disney? A ver, a Úrsula le clava en un barco en la panza, la bruja de Blancanieves se cae a un precipicio, a Scarlo morfan las hienas, eh, podría ser esta la muerte más cruel de Si quieren ver los demás resúmenes de Disney, se los dejo ahí arriba en la lista de reproducción. Reproduzcanla. That's exactly what we're do. Al morir Kerchak, Tarzán pasa a ser el líder de la manada. Eso es una buena noticia. ¡Uh! Lo que es una mala noticia es que Jane se va para su casa. Pero lo que es otra buena noticia es que el padre intenta convencerla para que se quede. ¡Sos loco, papá! le dice ella. ¿Cómo voy a vivir en una selva con unos gorilas? Ya fue hija, le dice el padre. Acordate que lo más importante es el amor, el amor heterosexual. Jane le hace caso al padre y se queda a vivir con Tarzán. el viejo también se queda a vivir con Tarzán, qué bueno, y todos se quedan a vivir con Tarzán Y Jane aprende a hablar el idioma de los gorilas uh, uh, uh, uh, uh. Esto fue Tarzán, resumido, y nomás. No te vayas acá sin pegar una megustiada, y una compartida y una suscribida Y si querés ver más resúmenes de Disney te dejo algunos por acá Y no te vayas sin hacerle caso a mi tía Marta Pégale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos